Buenas tardes. Soy jefa del área de recursos humanos de la empresa Autopartesad. Estamos en busca de un asistente administrativo para el área de abastecimiento. Y los requisitos que estamos, estamos este, pidiendo son egresados en la carrera de administración, en manejo de, de intermedio de lo que es Excel y Office, y un año mínimo de experiencia en relacionada al puesto. Eh, la experiencia con la SUNAT, las la funciones que, es que, que, que va a hacer este asistente administrativo es recibir y archivar los documentos del área, manteniéndolas actualizadas, eh, coordinar reuniones y actividades entre las áreas y las unidades, eh, elaborar documentos eh, como cartas, memorandos y otros, atender los requisitos y solicitudes de los clientes, eh, llevar a cabo el control administrativo, Procedimientos y registro del área, realizar control del presupuesto financiero. Y lo que ofrecemos es un buen clima laboral, sueldo acuerdo, de acuerdo al mercado, eh, capacitaciones constantes y asimismo bonos que la empresa mismo da. Eh, ¿Cuál es su nombre, señorita? Bueno, mi nombre, buenas noches. Sobre todo, disculpa, buenas tardes todavía, todavía no oscurece. Eh, pero mi nombre es Yolanda Roncal Domínguez, ¿no? Y estoy aquí por el puesto, estoy interesada en el puesto y tengo buenas referencias de la empresa que usted dirige, ¿no? este Por eso estoy aquí. ¿Podrías hablarnos acerca de ti sin mencionar tu experiencia laboral y tu formación profesional? Bueno, te podría decir de mí, yo soy una persona, pues, este... Eh, con muchos valores y sobre todo principios, ¿no? Bien ya definidos en mi vida, ¿no? A esta edad que tengo. Y, bueno, soy muy sociable, comunicativa, ¿no? Y me gusta bastante también hacer deportes, este, sobre todo jug jugar vóley, que es lo que más me gusta. Luego, escuchar música, que me encanta. Eh, compartir mi tiempo bastante con mi familia, ¿no? Ir a la playa, que es, que es desestresante, des des ¿no? Y también disfrutar de la naturaleza porque realmente me gusta bastante la naturaleza que ha creado nuestro diosito, pero es hermosa la naturaleza donde vivimos nosotros. Y sobre todo me encanta me encantan los animales. Háblanos acerca de tu experiencia como asistente administrativo. Bueno, eh, yo actualmente eh, ya estoy, he dejado de trabajar un tiempo, ¿no? Por eso estoy postulando al cargo de al puesto de asistente administrativo, pero tengo experiencia 15 años en el Ministerio de Salud, o sea, en la entidad pública, ¿no? Allí yo este, he estado trabajando en la Oficina General de Administración. Eh, primero hice mis prácticas y luego, bueno, ya me dieron un trabajo ya remunerado. Eh, yo en la Oficina General de Administración hacía despacho, ¿no?, de todas las documentaciones que ingresaban pero también como la oficina general de administración tiene sus unidades orgánicas tiene la contabilidad la oficina ejecutiva de contabilidad la oficina ejecutiva de, de, de tesorería de la oficina ejecutiva de, de, de coactivas la oficina ejecutiva de abastecimiento entonces yo me mandaron a mí a trabajar en contabilidad y en contabilidad pues yo me dediqué y me dieron unas funciones de sobre todo de trabajar con los devengados ¿no? para que podamos efectuar los giros futuramente Y los devengados pues hay que tener mucho cuidado también porque también se hace un control previo de los documentos y está bien sustentado para efectos de pago, porque son documentos que tú vas a tener que ver la factura y toda la documentación que tiene que ver un expediente completo y eso registrarlo en el sistema administrativo eh, que tiene que, que realmente que lo usamos, que es de la, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, Registramos allí y sale el aprobado y entonces esa era mi función principal que yo hacía en contabilidad. Pero también veía el otro, me dieron otra función más que era de, de ver todo lo que era lo que es este las sentencias judiciales. En las sentencias judiciales, previamente te digo de que era pues este todo lo que, eh, las denuncias que habían, qué sé yo, entonces... Eh, resultaban de que llegaban las sentencias judiciales, para ello había un comité, ¿no? Y ese comité, yo formaba parte de ese comité donde nosotros, eh, me, bueno, principalmente yo, tenía que registrar también los datos y todas las, de todas las personas que presentaban sus reclamos. Y trabajamos directamente con la Contraloría, yo mandaba informes, documentos, qué personas están presentando, ¿no? Y Recursos Humanos se encargaba de sacar las resoluciones, qué sé yo. Y finalmente el propósito era pagarles a esas personas, ¿no? Las deudas que tenían de ejercicios anteriores por trabajos que han desempeñado en su ocasión de artículos o disposiciones legales que no lograron pagarles en su oportunidad y se convirtieron en devengados, pero lo tenían que ser pagados a través de, de sentencias judiciales, ¿no? Eso era en contabilidad. Finalmente, en los últimos años... Porque total de tiempo yo de servicio, tengo 15 años, como te digo, pero eh, ya en más o menos 5 a 7 siete, siete años exactamente en tesorería, ya me he dedicado eh, principalmente a lo que es giro el giro de, de los que son los expedientes, ingresaba desde la secretaría, yo ingresaba en el sistema administrativo, todos los expedientes, pero también hacía un control concurrente de los documentos, porque es importante también la revisión. Y tenía que tener en cuenta el devengado, porque el devengado tendría que coincidir con lo que yo gire, porque eso es se relaciona a la factura. Y revisaba también igual la factura, cómo está facturado, la conformidad principalmente, y también efectuar las retenciones que correspondan. Retenciones de la SUNAT, retenciones este, que te digo, de, de repente tenían penalidades, no, descuentos de descuentos también de cobranzas coactivas, también con la SUNAT, también teníamos que trabajar con ello. Y también habían otros tipos de descuentos por, propiamente, descuentos de IGB, qué sé yo, de, de tracciones, dependiendo de la actividad de la empresa, si era buen contribuyente, si era un, dependiendo de todo ello, nosotros efectuamos los descuentos y lo trabajamos en el ingreso al SEAP. Luego lo reportábamos, todo ese parte de mis funciones, ¿no? Eso es lo que era, eran lo que es giros, pero también en lo que es giros es bien amplio. ¿Por qué? Porque se trata de girar todo lo que es proveedores a través de transferencias financieras, transferencias, transferencias este, eh, interbancarias. También realizábamos transferencias financieras, giro de planillas giros de sueldos, de sueldos para todo el personal, ¿no?, de planillas de viáticos, de encargos, ¿no?, pero y también hacíamos giros a nivel nacional porque nosotros también giramos a nivel nacional porque el Ministerio de Salud, pues, es un pliego, ¿no?, y hacer pliego tiene que ver mucho con las, eh, con todo el sector, ¿no? el sector público. Y nosotros pagamos incluso a los enumisas, a los internos a nivel nacional. Manejamos todo ello, ¿no? Y bueno, y eso y en la tesorería también tenía cargo, eh, las cartas fianzas también tenía cargo, también tenía cargo lo que es la caja chica, el movimiento de la caja chica, el ingreso, eh, los fondos que nosotros llevamos una apertura de caja chica de 300 mil soles. Y eso pues nosotros lo manejamos a través de vales y también los pagos urgentes que hacíamos también con los fondos, ¿no? Y que realmente era un fondo fuerte, pero que teníamos que, yo aprendí a manejarlo muy bien, ¿no? Y realmente no tenía ningún problema, no me faltaba dinero, no trabajaba bien y entonces estaban contentos con mi trabajo, ¿no? Y, y eso es principalmente mis funciones que yo he estado desarrollando. Y también me encargaba, lógicamente, de hacer documentos. Por ejemplo, he hecho varios documentos al Ministerio de Economía y Finanzas pidiendo de repente que me aprueben un giro de inmediato cuando se trataba de pago de aduanas, porque el pago de aduanas, de impuestos aduaneros, es del día. Y como es con tipo de cambio, tienen que aprobarme el mismo día. Sin embargo, la política del de Ministerio de Economía y Finanzas es aprobarte al día siguiente. Pero yo con el documento hacía que me lo aprueben el mismo día para yo hacer el pago oportuno a aduanas con el tipo de cambio del día. Y así diversos documentos que me encomendaban hacerlo, ¿no? De mi oficina, de lo, el director de la oficina de tesorería. Eso es en cuanto a mis funciones que te puedo brevemente contarte lo que yo he desempeñado, ¿no? ¿Me mm, podrías decir tres fortalezas y tres debilidades que tú crees que tengas? Bueno, yo soy una persona responsable, ¿no? O sea, yo ya este, me he dado ser por ser una persona responsable siempre en cuanto a las funciones que me dan, ¿no? Tengo la facilidad de adaptarme a cualquier tipo de cambio que haya, pues soy, pronto hay un cambio aquí o allá. Y también soy una persona bastante positiva y me gusta ser perseverante. Cuando yo quiero lograr algo, yo, yo digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo hago. Me gusta perseverar. ¿No? y ahora eso es y en cuanto a mis debilidades pues sí tengo debilidades creo que como toda persona no este soy bastante desconfiada con las cosas no y, pero bueno pero también tengo otra de mis debilidades porque yo me enfoco mucho en ser detallista y eso a veces no es bueno porque ser detallista te quita tiempo porque estás ahí revisando revisando analizando de pronto como a mí me ha gustado también el análisis estoy analizando y me gusta tal vez tratar de sacar lo mejor posible pero también veo que eso no es tan bueno porque me está quitando el tiempo no por eso también trato de equilibrar eso esa parte trato de equilibrar lo que, que no sé que ya no sea una debilidad sino más bien sea una fortaleza estoy tratando en eso también no también. y a veces también me pongo un poco nerviosa no porque no estoy tal vez este me cuesta un tanto hablar al público no y eso también es mi debilidad y yo creo que poder vencer esa, esa, ese, ese temor tal vez del nerviosismo, ¿no? Y no poder dirigirse al público, que en realidad debemos hacerlo muy bien, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Claro. ¿Cuál es tu mayor logro que hayas tenido a nivel laboral durante todo este tiempo de experiencia que nos has comentado? Bueno, para mí eh, mi mayor logro es la simplificación de procedimientos administrativos, ¿no? Y también sistematizar procesos a corto plazo, no a largo plazo, sino a corto plazo. Eso es mi principal, ¿no? ¿Cuál es el nivel que, haya, que has utilizado en, este, en el trabajo en cuanto a lo que es Office y Excel? Bueno, yo este, he logrado el, el nivel intermedio, ¿no? Porque eh, realmente, pero he utilizado el Excel, he utilizado el Word, el PowerPoint, y he logrado, pues, obtener, pues, este, sobre todo datos en or forma ordenada, ¿no? Filtrando de una manera la búsqueda rápida sobre todo lo que uno busca, ¿no? Eh, un dato, ta, ta, ta, boom, rapidito lo encuentras con, con, con, el, con, llevando un Excel correcto. Tú lo conoces realmente, ¿no? Y yo lo conozco por lo menos hasta el intermedio. Y también, pues, este, sé, sé hacer tablas dinámicas también que he aprendido a hacerlo, ¿no? Gráficos, ¿no? Este, utilizando también este, eh, con, mi experiencia de, con mi experiencia ya en en lo que en el mismo en los mismos este, estudios que he llevado, eh, he aprendido también a manejar mejor lo que es el PowerPoint también, no sé, mi PPT también, ¿no? ¿Has utilizado el programa SAP o tienes experiencia en ese programa? Bueno, en el programa SAP, el programa SAP realmente no lo he utilizado, pero sí yo tengo conocimiento, sé que es un sistema que, bueno, ayuda bastante a la organización de las empresas, ¿no? Y es este, un software, pues, de planificación de, de recursos empresariales, sino que sirve bastante para el procesamiento de datos. Y aquí las funciones de las empresas, o entonces, sea, permite que todas la, todos los departamentos se comuniquen entre ellos, ¿no? Que, que es muy bueno porque así esto facilita a la fluidez, ¿no? Y esto, sobre todo, como te digo y repito, que es bueno para la organización buena, exitosa de una empresa. A ver, Yolanda, si ¿sí logras conseguir el, el trabajo, ¿qué esperas de nuestra empresa? Bueno, yo qué espero, ¿no? Yo espero desarrollar, desarrollar mis habilidades, ¿no? Como profesional y también en lo personal, y también lograr formar este un equipo excelente de trabajo, ¿no? Que eso sería lo óptimo para mí. ¿Cómo, ¿Cómo te, te ves aquí, aquí? Ti, Yolanda? Yolanda. Bueno, primeramente llama mayorcita, <risa> pero eh, yo me veo realizando, pues, ya, no realizando, ya haber obtenido una maestría, un doctorado, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, para mí, ¿no?, y también, este, llevar una, hacer una línea de carrera dentro de la, de la compañía, ¿no?, de la empresa, ¿no?, y llegar, pues, a un puesto de nivel superior, Eje, ejecutivo, tal vez una directora general de administración, o de repente, no sé, ¿no? Eh, quién sabe puedo llegar a ser hasta, hasta subir hasta la alta dirección, ¿no? Que haya impuestos, por ejemplo, como viceministro, <risa> yo no sé, ¿no? Pero uno <risa> piensa tantas cosas, ¿no? Eh, el futuro que uno de, te puede deparar, ¿no? Gracias, Gracias. por su tiempo, Yolanda. Los resultados de la entrevista personal van a estar publicados el día de mañana en la página de la, de la empresa. Eh, y le, le estaremos llamando, llamando según los resultados, resultados obtenidos. Bueno, espero ser de la ganadora. Este sí. me daría mucho gusto trabajar con ustedes, porque he podido leer, he podido este sacar algunas este de, de informaciones acerca de, de la empresa de ustedes. Y, de, y sí me gustaría trabajar y ser integrante de la empresa de ustedes. De verdad, te lo digo y y por eso estoy bastante agradecida a la oportunidad que ustedes me están brindando y bueno eso es lo que le digo y muchas gracias no y sobre todo este felicitaciones para tu empresa porque me parece excelente muchas gracias Saludos. muchas gracias gracias a mí por su tiempo muy bien muy buenas tardes Salve. buenas tardes